Hola de nuevo, todas y todos. En este video vamos a preparar nuestro proyecto para subirlo a Guido. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En los videos anteriores dejamos preparado un gestor de rutas en nuestro proyecto. A continuación vamos a agregar otros archivos adicionales que nos van a servir para cuando vamos a publicar nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es crear el archivo readme.md, quien es quien nos va a presentar la información de nuestro proyecto. Antes de publicarlo voy a colocar un nombre más acorde al proyecto, y ese nombre también lo voy a cambiar en el archivo json. A continuación voy a crear mi repositorio en Github y a medida de que vamos trabajando en nuestro repositorio vamos a ir agregando y configurando cosas antes de publicarlo. Para ello me voy a dirigir a mi cuenta secundaria en Github. Voy a hacer clic sobre este botón y voy a agregar nuevo repositorio. Voy a colocar el nombre del repositorio. Vamos a dejarlo de manera pública y vamos a darle clic en crear repositorio. Una vez creado nuestro repositorio, vamos a conectar nuestro repositorio local con la página de GitHub. Y para ello vamos a ejecutar este comando. Sin embargo, antes de empezar es importante que iniciemos git en nuestro repositorio. Una vez iniciado ya podemos agregar nuestro remoto. A continuación voy a cambiar el nombre de la rama master como recomendación de GitHub. Y antes de subir nuestro repositorio vamos a modificar algunas cosas adicionales. Lo primero que voy a hacer es crear el archivo .gitignore. Ya que cuando ejecutamos los comandos composer install o composer update se crea la carpeta vendor y el archivo Composer.log, podemos omitirlo de nuestro repositorio. Para ello vamos a escribir en esta página la palabra composer y vamos a crear el archivo composer.io únicamente tenemos que copiar toda esta información y pegarla en un archivo llamado gitignore en este archivo vemos que composer que se encuentra comentado podemos quitar el comentario esto con el fin de que si otras personas van a utilizar nuestro proyecto, estas personas pueden instalar cualquier versión que deseen de las dependencias del proyecto. En caso de permanecer con el comentario, el archivo composer.log se subirá a nuestro repositorio y en el momento de ejecutar Composer Install y Composer Update, se van a instalar exactamente las mismas dependencias que tenemos nosotros en nuestro equipo local. Otro archivo que podríamos agregar a nuestro repositorio sería un archivo de licencias, podríamos agregarlo de cualquiera de estas dos formas o inclusive únicamente colocando el nombre. Vamos a agregar nuestro archivo de licencias y en específico voy a utilizar la licencia MIT, para ello voy a copiar esta información. y voy a agregarla en mi archivo de licencias cambiando estos dos datos. También vamos a agregar un código de conducta el cual podemos encontrar una plantilla en contributors-covenant.org en esta página vamos a encontrar un código de conducta en markdown, voy a copiarlo y voy a crear aquí mi código de conducta por último voy a aplicar un control de cambios, para ello puedo dirigirme a la página keep a chainlock y voy a copiar únicamente la parte que me interesa de este ejemplo de un archivo chainlock, voy a crear mi archivo chainlog.md. voy a copiar esta información y debe quedarnos un archivo muy parecido al siguiente. En este caso, nuestro proyecto ya estaría preparado para subirlo a GitHub, así que vamos a utilizar el comando git add, agregamos todos los archivos. Voy a hacer mi primer commit y a continuación voy a lanzar los cambios a el repositorio. Vamos a verificar en GitHub que ya estén nuestros cambios. Actualizo nuevamente la página y efectivamente ya nos aparece que se actualizó nuestro repositorio. Vamos a dejar hasta aquí por el momento y en un próximo capítulo vamos a continuar modificando nuestro repositorio para poderlo entregar a nuestro público objetivo. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales, en github como Manuel Gil, en youtube y twitter como imgildep. También recuerden darle me gusta a este video si les ha gustado, compartirlo y suscribirse si aún no se han suscrito. No siendo más, nos vemos en el próximo video.